Y en el mar desenterrando las joyitas tropicales de la abuela desenterrando las joyitas tropicales de la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 Marineros y marineras, con esta cumbia van a lanzar los marineros. bailar qué buena La cumbia marinera Como retumba y Desde la Ciudad de México El perraco El de la cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento para ti para no solo escuchar sino para sentir la mejor música con el sello y la firma Candela can can can can candela pues no se diga más el tambor es un repique va marcando tu compás el tambor el no es un va marcando Va, va saliendo la pareja, muy completa. Llevando cada evento al 100%, te quiero. Va saliendo la pareja, muy completa. Con, con el sello y la firma, Candela, can, can, can, can, can candela. <risa> El sonido llamado deseo El sonido llamado deseo El sonido llamado deseo